Eh, y el otro que habló es Fede Barón, el hermano de Jimena que está dentro del hotel. Vamos a ver la nota eh, que hicimos con el hermano de Jimena, que por ahora está fanática de GH, vamos a ver si se, se pasa al hotel o no. Hola Fede, ¿cómo estás? No, no seas malo, bolso, no me puedes hacer eso. ¿Qué tal el hotel de los famosos? ¿Cómo lo has pasado ahí adentro? No puedo aceptar nota, me está matando. Un minuto, nada. Contanos vos cómo lo estás pasando adentro del hotel. Estamos en todos lados. Lam, está en todos lados. Yo no puedo creer. ¿Cómo, ¿Cómo viviste la experiencia adentro del hotel? La experiencia estuvo buenísima. La pasamos muy bien. La verdad que la pasé muy bien. Estuvo bueno. Muy lindo. Muy lindo. Nada, aparte, estaría... ¿Estás contento con lo que estamos viendo? Anoche vimos algún acercamiento a Marian Farhat. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada no, no, La verdad que no pasa nada Muy buena onda con todos La verdad que estuvo Con muy buena Alta experiencia Pero más que eso No puedo decir Porque aparte Estaría spoilteando El programa Que tampoco está bueno Para los televidentes ¿Te preocupa O hablan dentro de, En algún grupo De WhatsApp Con tus compañeros Sobre el éxito Los números? No, no La verdad que estamos bien Estamos contentos A mí los dos programas Que, que vi me encantaron La verdad que están buenísimos Me gustan mucho los juegos Que es lo que Lo que está esperando Para ver, viste más que nada de los juegos y nada, el programa está buenísimo. ¿Quién es el mejor jugador y tu mayor competidor ahí adentro? ¿Mejor jugador? No, no, me, me está matando, qué sé yo. Eh, y a Kobelli lo veo muy bien. Cobelli me parece que la rompe toda. ¿Y tu mayor competidor? ¿Competidor? ¿Cómo sí. sería mayor? <risa> nah, el, la la persona con la que... Tu mayor competidor, la persona con la que... No sé, ¿tenés por ahí más contrapuntos o, o tal vez la convivencia no es tan buena? No, no. Con algunos me llevé mejor que con otros, obviamente, como en todos los grupos que pasa eso. Pero no, ninguno... Creo que con todos me podría tomar una birra tranquilamente cuando, cuando salgamos todos. Este, creo que podemos hacer un asado, está todo más que bien, de verdad. ¿Te ¿Vamos a ver mucho tiempo dentro del hotel? van a ver mucho tiempo. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Bien. Escuchame. No. no sea malo. ¿Me van a matar? Fede, la última, y te dejo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué imaginás que va a pasar con el correr del programa cuando efectivamente estén todos afuera? ¿Qué crees que va a suceder en el afuera? Yo, como te decía antes, me parece que, que, que hay buena onda en general, por ahí hubo discusiones, viste las convivencias son así, pero me parece que, como te digo, nos podemos comer un asadito tranquilamente entre todos y cagarnos de risa, por lo menos yo lo veo así. Hay personajes interesantes, Charlotte por ejemplo. Charlotte es una divina, la amo, le mando un saludo enorme, a Char que la, la, la, la amo, es divina esa chica. ¿Y con Mimi qué pasa? Y la Panther, la Panther es la divina, lo más la Pantera. Yo la amo también. No, no, la quiero ver ya. La, la que vimos un poco enojada y sorprendida tal vez fue a Delfina en esa primera nominación que le hicieron. Y bueno, viste, votar es, es complicado. Las votaciones son difíciles. Pero bueno, vean el, el hotel que la rompemos toda, así que bueno, ahí van a estar. Bien, gracias Fede. Nos vemos y un saludo a NASA, que la vamos a NASA. Chao. Justo hoy no está NASA, pero bueno, cosas que pasan, Cintia, cosas que pasan.